Tras la reunión mantenida la tarde y noche de este jueves en el Palacio de Carondelet, el proceso político y el movimiento Alianza País se han fortalecido en términos de unidad. Así lo anunciaron voceros al salir de la cita con el presidente de la República, Lenín Moreno. Además, se informó que se ha aprobado un plan de acción a nivel de territorio y un primer plan de estructura comunicacional que promueva mayor cantidad de voceros. Ha sido una reunión absolutamente positiva. Quiero en primer lugar enfatizar que ha sido una reunión, como ustedes ven, de varias horas, de debate, de contenidos, eh, de planteamientos, eh, que ha permitido, sin duda, eh, colocar, aclarar y profundizar los enormes desafíos que el movimiento país y el gobierno particularmente tienen. Yo quisiera eh, enfatizar, el día de mañana va a haber un comunicado oficial al cual ustedes seguramente eh, podrán acceder, pero decirles que claramente el proceso y el proyecto se fortalece en términos de su unidad. Esto me parece que es un elemento absolutamente importante. Creo que todos estamos claros y absolutamente convencidos que la perspectiva futura del proyecto y del gobierno eh, requieren unidad, debate interno, respeto eh, y la democracia lógica de un movimiento político. Después de las discusiones internas y de presentar varias de las inquietudes, se ha acordado sobre todo respaldar al binomio ganador y victorioso de las últimas elecciones del 2 de abril. Lenin Moreno y Jorge Glass como los representantes de un proyecto político que va de avanzada y en el que no nos permitiremos retrocesos y un movimiento político que, además de ser unitario, va a fortalecer las bases estructurales en cada uno de los territorios del Ecuador. Así que aquí está todo el batallón de la revolución ciudadana para defender el proyecto de la revolución, quienes son los personeros de esta revolución y sobre todo para dar una tranquilidad a nuestra militancia en territorio, en el sentido de que no perdemos el rumbo ni los principios que originaron este proyecto de la revolución ciudadana hace dos años atrás. Ha sido una reunión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 Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de Espacio Promocional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 tomemos juntos el limón del Ecuador. Atención.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 Un aporte de TeleCiudadana. Ciudadana. Fin de espacio promocional.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 noticias del mundo les contamos que el virus del SIDA provocó la muerte de un millón de personas en 2016. Esto según anunció la ONU en un informe anual, mientras que la meticulosa búsqueda del vuelo MH370 desaparecido ha permitido el hallazgo de un mundo submarino de volcanes, valles y picos hasta ahora desconocido. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. El virus del SIDA se cobró un millón de vidas en 2016, casi la mitad del pico ha alcanzado en 2005, según anunció el jueves la ONU en un informe anual. Es extraordinario una reducción de prácticamente 50% de las muertes por sida. Muestra que los recursos recibidos están teniendo un impacto. No es solo una cuestión de cobertura y del aumento del número de personas en tratamiento, pero el impacto está allí. El avance se explica en gran parte por una mejor difusión del tratamiento antirretroviral que recibe más de la mitad de las personas infectadas en el mundo. El número de nuevos afectados por VIH también está en caída... ...aunque a un ritmo aún demasiado lento para frenar la epidemia. Debemos, de aquí a 2020, continuar martillando con la idea... ...de que el fin de la epidemia del SIDA es posible... ...si la voluntad política y los recursos financieros existen y se incrementan. 1,8 millones de personas se infectaron el año pasado. El objetivo que se impuso la ONU es reducir a 550.000 las nuevas contaminaciones para 2020. Desde el inicio de la epidemia a principios de los años 80, más de 76 millones de personas han contraído el VIH y 35 millones de personas han muerto, el equivalente a la población de un país como Canadá. Científicos han difundido imágenes de un mundo submarino de volcanes, valles y picos en el fondo del Océano Índico, hasta ahora desconocido. El hallazgo fue posible gracias a la meticulosa búsqueda del vuelo de Malasia Airlines, desaparecido hace tres años, que implicó recolectar enormes cantidades de datos del fondo marino. La búsqueda cubrió una zona de 120.000 kilómetros cuadrados, donde descubrieron picos que se alzan 1.500 metros sobre el fondo del mar, así como valles de 1.200 metros de profundidad. Según los científicos, el mapa del fondo marino de esta remota zona del Océano Índico será muy útil para futuras investigaciones oceanográficas. Se estima que solo el 10 al 15% de los océanos de la Tierra han sido analizados con el tipo de tecnología utilizada en la búsqueda del avión. Australia, Malasia y China suspendieron en enero la búsqueda del avión, que se volatilizó el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo, poco después de despegar de Kuala Lumpur, con destino a Pekín. Durante la investigación se encontraron dos barcos hundidos, pero ningún rastro del avión. Estas osas pandas gigantes son las únicas en América Latina. Tienen 27 y 30 años, algo sorprendente para su especie que promedia unos 20 años de vida en cautiverio. Realmente es un orgullo muy grande para los zoológicos de la Ciudad de México, particularmente para el zoológico de Chapultepec, tener todavía estas dos panditas que son consideradas las más longevas fuera de China, de todo el mundo. Y es, eh, tenemos una de las panditas que ya es la cuarta generación de pandas en este zoológico, lo que sí representa un enorme orgullo para nosotros. El secreto de la longevidad de las dos pandas podría estar en su dieta. Una receta con masuri, manzana, zanahoria, bambú y arroz que sus veterinarios han enriquecido y modificado desde hace más de 30 años. Por medio de revisiones diarias, los científicos mexicanos también han podido alimentar una base de datos internacional sobre la especie. La pareja de pandas que China donó a México en 1975 y de la que descienden Shuan y Xinxin, se convirtió en la más prolífica fuera del país asiático según el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, que recientemente otorgó un reconocimiento al zoológico de Chapultepec. Esas dos panditas que nos quedan, Shuan Shuan y Xin Xin, son las únicas pandas que son eh, mexicanas y que son las únicas pandas que no pertenecen a China porque ellas son previas a la restricción que hay de salida de pandas de China y porque fueron realmente un regalo, una donación del gobierno de China para el pueblo de México. El trabajo científico en México podría interrumpirse con la eventual muerte de las pandas que no lograron reproducirse por medios naturales ni artificiales. El gobierno podría solicitar a China otros dos pandas jóvenes por un periodo de 10 años, pero tendría que pagar 10 millones de dólares al gigante asiático, un alto costo para un país emergente. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Queremos agradecer también a nuestro compañero Cristian Viveros, quien realiza la interpretación de lengua de señas. Más noticias hoy a la una de la tarde. Que tengan un excelente viernes. Hasta pronto. Ciudadana, tu voz.